No sé, si quería dar una conclusión de los Oscar y todo, yo to tocaría ya el tema en cuestión que todo el mundo ya sabe, que es el, cor el cornet de Will Smith y, y finalmente... Pero no lo vamos a tocar, no, no, lo lo vamos, vamos a tocar el cornet, vamos a hablar de otra cosa más importante, como... A ver, yo quiero hablar de la, la reunión del padrino, que no, que no la, pescó la pescó nadie, que no la pescó nadie, 50 años de la película y nadie la pescó. Gracias, gracias. Oye, estaba, estaba viendo que ese actor weón se manda solo weón, no importa una gallampa tú se vas una weón, weón. Después ¿Bien? fue a el el, el padrino, pues el actor. Ah, puta, sí, era muy conflictivo ese weón. ¿Qué, weón. ¿Qué weón más difícil? Yo no trabajaría ni cagando con ese weón. Había gente que de, de, de, de directamente, el loco creo que llegó, y, no, no se aprendía los libros, eso Superman, el papá de Superman. improvisó weón pues, Oye, pero ¿qué hice? ¿Por qué no sé, weón? Después se la del, de la otra película de la mantiquilla. Sí, weón, weón sí, Ay, ¿Cómo se llama esa película que están en la playa, weón? Que es conocida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una, <risa> que... <risa> Mira, Está a ver, Mira, la no, es una película que es de guerra, ¿cachai? Que la hacen la... estaba William Dafoe, creo que también Ah, es... Eh, um, no sé, ya, la... ya, el loco de su personaje era delgado, ¿cachai? Y no sé qué otra forma, y el loco primero, ¿no? Llegó gordo, tuvieron <ríe> que grabar escenas con muchas otras personas Sí, y, más encima creo que, no sé si sacaron la última parte, caché, que donde el loco estaba muriendo y todo, y luego el loco llegó gordo, es como un ser, como se lo va en la raja, por ejemplo. Sí, pues, entonces sabía el dios <risas> del todo pero el rollo, sí. es caché, el rollo, llegó gordo, ¿y cuál fue la solución? Ya, vamos a hacer lo que el encuentro, el encuentro iba a ser como en, en, en plena guerra, con fuego alrededor y la, la lucha y todo, pero como llegó gordo en este loco, entonces, ya vamos a hacer que su se encuentro sea una catacumba. O sea, como en un pozo culiado, weón. Y ya, y efectivamente, pues lo quieran como un pozo, y ahí está este weón que aparece en la sombra, y finalmente le hacen en unos planos muy cerrados, muy, muy solo del rostro y todo la verdad. Sí. Y, que, y que, oh, pero es que filete. Es que, es que si lo hubieran hecho al otro lado no hubiera quedado tan bueno. O sea, lo solucionaron bacán, y, y, y como una solución creativa, y, y que le dio todo un aire misticista, loco, y, y funcionó, funcionó. De que ese tenía manos blancas. Y la va weá. la Oye, que lo Pero que Se tiraba un pedo y es como. ¡Uy, maravilloso, amigo! ¿Dónde te enviamos Sí, el de... los... sí le aplaudían mucho los pedos, bueno Yo creo que. Sí, sí igual. ¿Te sí, sí. recomendan de la película, Poguano? ¿Otra película? Eh, es que no hay ah, mucha. ¿Recomendan de la película? la película? En general, así como de la vida. Tírate sí, un. tira Tírate un squirt. Pero, pero es que, bueno wea... Bueno, tengo que... no, no, no, no. Pero es que cuando me presionan así, nunca sé qué, nunca sé qué decir. Cuando me presionan, yo, así como... yo una... tengo, yo tengo el cordero, ah, pero no, no como la mejor película, así como la bueno, última buena. Tengo, que... tengo una recomendación. Tengo una recomendación. No vean nada. No, no vean, no vean Batman, porfa, no, Nadie debería ver Batman en la mierda película durante horas, salió ofendido, no porque fuera tan mal, sino porque porque tres horas, insisto directores no sé, de cine, ahora de darle? Bueno, ¿por qué? Porque está jugando con mi tiempo, cachai, con mi tiempo. Te, puede haber hecho muchas cosas. ¿Y tú no has visto la película con, con esos trajes de coloniales? ¿Lo siento el Sí, bueno. bueno. Yo estoy un, un clásico para ver películas de cine. Así me he visto y así se así sí, ve. Bueno. No, yo vi... No, igual es media... Tiene un ritmo medio lenteja, tiene buenas acciones, pero no, a no, la quiero ver tranquilo, sí, porque, para gastar bien la volada, porque igual le voy a hacer un buen personaje no sé cómo, cómo lo habrán trabajado. Sí. Y a mí una película que me gustó y en la en el mundo lo podría ver sería El Cordero, el Cordero Sagrado, en Amazon la que te conté la de la que la loca de Nicole Kidman porque no hablaba de Nicole Kidman ah Nicole Kidman maravillosa Yo no, me parece que estuvo parece que estuvo nominal, Oscar y, y, y, y sí pues sí estuvo... estoy mirando la película estoy mirando la película ahora sí es de una es una absoluta. pareja sí, es una pareja de, de un programa que hacía en Estados Unidos súper popular 60 millones de visualizaciones por lo menos ya el año cincuenta 50, 50 eso y la loca, ¿cachai la historia? es que no voy a spoiler porque no he visto la historia película, estaba, quería cachar la actuación de la loca y la loca se dice, eh, la loca la cachan, ¿cuán? que tiene, que pertenece o oh, tiene ligación con el Partido Comunista, en Estados Unidos, imagínate el rollo, mal ah, escándalo la hueá weón, ¿cachai? del, de, de pal, para loco, ¿cachai? en un país weón bueno, que son que tienen la sala con respecto al tema así <ríe> que tiene un poco de. Sí, tiene, de tiene algo distinto en la wea. Tranquila, un Sí. No, y el Cordero Sagrado es buena. Ahí eh, sale Nicole Kidman igual, me encanta Nicole Kidman. Y. ¿Cómo se llama? Y la loca eh, fantaseaba en el mino haciéndose el <risa> estado de coma, wey. Esa <risa> so, weá, Sí, que yo viví cerca de esa weá y no era no, no <risa> Pero Porque la loca no ya eh, quiere ser sucio? Sí, ya Y el loco, weón <risa> Y el loco que aplaude. Ya, y el loco, caché El loco del weón que se le muere El hijo es el guasón de ahora, weón Para que caché Ah, esto? gran dato, y, gran dato Sí, weón, y yo Cuando lo, yo pensé ¿sabes? Yo pensé, se parecía mucho A este actor de comedia lo que, tienen, que son comedias malas, weón que es súper conocido. A eh, ver, ¿qué película es eso? Ah, no sé. me <risa> bueno, ¿sí ese comediante. ¿Sí co ¿No? y no poder estar de esa película. Y dice, bueno, es bueno, bueno, es bueno, tiene cara de psicópata, weón. Bueno, y actúa sí, bien. Cara, ¿no? Voy a averiguar un poquito más del pueblo que me está diciendo. Sí, no que, que está ahí. Lo que pasa es, es que se me se me apagó el computador. Sí. Ah, dale ver. Están no, los datos, pero no, no están. datos frescos, no, a ver. Bueno, bueno, pues, ya, ya me acordé de una película que recomendar Que un clásico absoluto y total Que debe ser el único musical Uno de los únicos pocos musicales que me gustan Y que lo vi ahora el, el último viernes Porque lo veo siempre eh, Que es Jesucristo Superestrella Bueno, a la gente que lo pueda ver Me refiero a la clásica porque creo que ahora hay una Hay una nueva que es como un musical Pero de teatro Que está por ahí dando vueltas eh, La clásica de 1973 Bueno, es increíble, muy buena. Eh, la, la única ¿la, la final de la 70 Sí, sí, no hay visto Jesucristo Sobresía. No? no, la he evitado siempre bueno. No, bueno, bueno <risa> es la única el único musical bueno que vale la pena es la puesta en escena, es, es muy interesante porque es como una obra de teatro puesta en el mundo real. Entonces tiene unos bolones no la, no la, la quiero spoiler mucho porque de hecho bueno, ¿sí? es, es spoiler las películas malas las películas buenas me gusta que la gente las la pueda ver y las recomiendo ¿sí? Hoy la pero de la, la puesta en escena está muy interesante, está muy loca eh, es, es, como se rompe la puerta al principio y al final es maravilloso y, y en general las, las canciones también el, el, las actuaciones también y, y la idea en general es, es, es tremendo, a mí me gusta mucho que la gente vea y que aproveche de pensar en, en, en el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Que eh, <ríe> que, claro, claro, que aproveche también de ahí, el abuelito, pa, pa, pa, pa, para verse también... Que se vea la... la el claro, claro. Oye, y, y, ay, ah, no, hablamos del combo Will Smith. Quería hablar del combo Will Smith, ¿no? No, quiero dar mi visión primero de dónde va al cine. Cabro, el cine murió con la viuda negra. ¿Eso qué es? ¿Qué lo que lo es? de era que el tema? triste de... Sí. No, no, no, no, lo a ser, tu madre Va a cambiar, va a cambiar, eso sí. El sí, cine sí, va a el cine va a ser lo que debería haber sido siempre, que en el fondo es reservado para los grandes espectáculos. y un espectáculo. O sea, y tú vas al cine cuando querís salir. El cine va a cambiar, ver la tele y todo. Pero tú no podías estar todo en tu casa, tú querías salir. Entonces, Va y ah, sí. Claro. Y, dentro de, y dentro de ese salimiento, ah, dentro de esa salida, está ir al cine y va a hacer una película. Entonces siempre va a ser un espectáculo. ¿caché? Y cada vez va a perder el concepto de arte. El, el, el cine. Me refiero al, al, a la salida al cine. ¿caché? No al arte cinematográfico. Ay! Te juntas. A quedar para eso. Yo creo que está bien. Sí, si para eso. Yo es, tengo la. Una... Yo tengo una weá que cuando voy al cine, me compro una guía de las grande weón un, un toque tengo una weá Ya bueno, ¿y vais ¿y a nadar en medio de la película No, la veo <ríe> la no, otra, no, no aguanto No aguanto, después weón, dos horas en el baño No, no, no, no, no me pasa, no, la disfruto bien, weón, disfruto bien Pero no, yo, yo una vez cuando, con un avión como que, que ya no están en estos lugares, por estos lugares, está malo. No, está al otro lado. ¿Ya? Yo como compré una vez películas, weón. Me vi dos grandes, me, me vi dos películas y me quedaron. Vi, vi Assassin's Creed, ¿viste esa weá? Oh, no no, yo, no vi we. Horrible, weón, horrible. Ni siquiera estaba bien adaptada, weón. Era una mano que el loco lo transportaba para el. Horrible la weá. Y la otra que vi también que era, que era, era fome, bueno, era una DC de este de escritor que de Toledo da Vinci, bueno, la, la tercera película que salgo de la misma línea. Ah, Bien, bueno, la tercera, ya sí, la tercera ni siquiera la terminé de Estaba muy mal. La segunda no, no, no, ya no, no, sobraba no. un poco, bueno, la tercera ya. Eh, sí. La tercera sería un inferno, creo. Un inferno. Inferno. Ah, inferno. Y es muy divertido, muy, es muy divertido porque porque el escritor es, ¿cómo se llama? Es un semiólogo, un gran semiólogo. Los semi, semiólogos eh, son los que no me, eh, estudian el concepto de los signos y los símbolos a lo largo de la sí. historia, a lo largo de la o, o actualmente. Que uno, que uno siempre dice, oh, ¿qué es eso? Pero es muy importante la comunicación, muy importante. Bueno, el concepto es que un, semi, un, un semiólogo o un estudiante es que salva el mundo tres veces. Y se me parece genial, me, me parece como pero oye, oye, soy cartero, soy cartero. Y me hacen una trilogía de, de cartero en donde, por alguna razón, mi oficio de, car, de, de ser cartero salva al mundo, ¿cachai? Y esa, esa verdad siempre me ha parecido muy bien. De, de, de... Oye, pero ese el libro igual dejó, igual despertó a mucha gente y, y, y con respecto a la iglesia y todo ¿no? lo que pues yo creo que... Uy, eh, sí, igual, a mí, no, pero tú, tú lo leíste, ¿no? A mí, me gustó mucho sí, que, el capítulo, que los capítulos duran como tres páginas y era súper cortito y pasaba al otro capítulo. Entonces era una, una, un formato muy amigable de leer y eso me gustaba mucho aplicarlo a la gente que no leía nunca. Porque yo, yo ah, tengo no. hábito de lectura, pues yo tengo hábito de lectura, pero hay gente que no tiene hábito de lectura. Y este tipo de cosas como que hace que... Es como la, la sombra de Grey, que es una mierda de libro, pero igual hace que la gente lo lea. Entonces... Sí, sí, que, eh, esa era puro, era puro comer en la boca, <risa> esa weá fuera sexo, Entonces, sí. yo siento que el, yo leía hasta la mitad, ah, hombre, me, gustaba porque era rapidito el libro, pues. yo no soy prejuicioso, y además que mucha gente leía, caché era rapidito, pero amigo, cuántas cuánto quina el libro, cada Sí, su es weón. Tanto, weón, no, no. Igual era rapidito y salían como este mantenimiento tenido, chicos, las años que se hacían los locos, porque yo yo no sé si habrá sido verdad, pero mucha gente que la weón, o, o moliojiciar, weón. que hacía la weás, ¿cachai? Entonces Ah. Eh, sí, pues. Sí, sí, ¿Y la película a mundo de, de, de la película. Ah? No, la película. La película le pasó lo mismo que El Código de Da Vinci, oh, bueno, cortado, era como un collage, un co a mí El Código de Da Vinci me cargó en la, bueno, en la película porque no, porque había leído el libro y había muchas weas que estaban no estaban poco, y que eran importantes en la historia. Pero es que esa es una adaptación, de eso se trata, de dejar cosas fuera cosas... Sí, no, no, no. Es como por ejemplo cuando tú hablas por, por WhatsApp con alguien y el WhatsApp tu señal es mala y te mandó como la mitad de la conversación. Una Guayasile pues es un libro adaptado a la película. ¿Ya? La misma. La misma la, sí, pero es que, la, pero mira, piensa que un, la, la ves, la ves, una película adaptada a un libro es la versión del director del libro tú leí el libro ah, y, tú, y te pasas en un rollo. Otra persona leía el libro y se pasa en otro rollo. El director también, como cualquier león, como, como, como, como cualquier persona, leyó el mismo libro y se pasó en un rollo y dijo, voy a hacer una película. Y la hizo como él la entendió, como él la quiso. En ese sentido, en ese sentido es, es complicado siempre comparar un libro con una película. Es, es, es, como, es como comparar una pintura con una música, qué es mejor, una música o una como pintura? Son dos formatos distintos, súper fáciles. Ah, ya. No. Ah, se te caché, pero..